Bueno, pues ahorita vamos a regalar una. De Las pie. primeras gorras. Las primeras gorras que vamos a regalar antes de que se vayan. ¿Vas a regalar una? Sí. ¡Eh! Sí. Sí, gracias. Oh, también, a ¿También, a, a, también a mi suegra. ¿También? A mi suegra. También, ahorita. También a Pei, a Pinchu Pei, dale. Pei. Ay, están bonitas. no tengo. No, sí, claro que sí. A ver, vamos a ver cuántas alcanzas. A ver cuántas alcanzan! Yo quiero una negra, mejor. ¿Quieres negra? negra? Mami, Rafaelita. Ahí está, gracias. A Daisy sí, también dale ahí. Rosa de... hey. Una rosa. De... No, es no, el... no no un pollo. El pollo. Es no sé que no. ya, tal... Ay, tal... Está ya, está como vemos que trabajan mucho en el sol. Pues. No, para mí no es rosada. Pues hermano, ¿rosada o negra? Ah. Tan chiva Tan Sí, es que como vemos que trabajan mucho en el sol, Para Normita incluso, incluso dijimos, me hace que las vimos demasiado tarde Ajá, Ajá Exacto ¿Qué ya mente qué de ustedes? ¿va? ¿Qué, no, pero la de que Si le habrán dado allá estuviera sucia, polvosa ah, y ya sí, sí, Ya estamos no no es para salir? salir a vacilar ah. Ah. Para Norma, okay. Mario No, no mal. Norma, no te vayas Rosita o negra? Vesí, vesí, Ah, que a Melisa, sí. Que venga. Pobre. Melisa. ¿Qué rosa? ¿Rosa? Negra también va a ser. Negra, sí. ¿Negra, Gracias. Negra, Gracias negra. ¿no? De nada. Ay, Gracias. Nano, tienes que darle una rosa. Nano. Nano. Vamos con Nano. Ahorita me comí. Ahorita me da razón. A Joana. Joana. Sí, no hay sí. nada. Sí, no pues todo. El... ¿Bien? ¿Bien? ¿Bien? ¿Bien? ¿Bien? Ah, Melisa, ¿Bien? Mario. Mira, negra. Pero sí, pues. Franco. Tiene negra, ¿eh? sí, pues me copiaba, algo que era negra, ¿Melisa? para Melisa. A rosada, Melisa. ¿Qué más falta, mexicana? Es con ella. con Tu gorro está tapando esto. ¡Ay! ¡Ay! llame. ¿A la mexicana ya le dice? Ya, Alejandra. Alejandra. ¿Negra o rosa? Vamos a ver quién le toca rosa. De los hombres le van a tocar más rosa. <risa> es Franklin. ¿Qué cremas? Ahí falta el diablo, dice Diablo, hola. ¿Quieres rosa o negra? Oh, rosadita. ¿Rosa? Quiero <risa> <risa> ver. ¿Quién falta? Ah. Una negra me metieron una rosada Como no tengo... Es que al rato no van a alcanzar Y sí, entonces porque ella le dieron negra Porque, no sé Mario, Mario la está repartiendo, échale la Pero culpa Para Yancy. Para Yancy, ajá Nos vamos a distinguir oh, Se te ve chida Así ah, Ya salí a la ciudad ya y me la llevé Ey, Hey, Mario Pau y como tienen el ojo <risa> Exacto <risa> <YouTube> ¡Bienvenido a <risa> la generación! Es que así tiene que Hasta ser No, así es, que... no, es cierto, Yo Jonathan Van abajo Sí, bueno, es bueno, que vale. tiene que ser el no, programa pues, Así, así tiene que ser <risa> <risa> <que dejarle> la <risa> que ve <ya risa> de que no, si, vale, eh, que va, si, <risa> si, <soy? me> <risa> Es que Es si, Es que, que la Es si, es si, si, si, si, si, si, si, De nada ¿Qué? ¿Cómo estamos mirando la cabeza? Llama a una Bienvenido. Vas, ay, ver, vas, a ¿Claro? so? No, a pendente, a no, a un... y, no. ¿Y entusias, no, Johnny. Usted me dice una rosadita. No, Johnny. Rosada. Rosada. Rosada. Rosada. Es que miraba, la rosada tiene en blanco todavía acá. Y eso es blanco. Y que van a decir la nueva generación. Pero, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué, qué? La mujer de negro, el nombre de rojo. <ríe> no, a ella siempre... pues, sí le creo. A ella sí le creo. Y los hombres de los que mucho. Independientemente del regalo de las cachuchas, queremos agradecerles. Sí, muchas gracias por todo. Under, Geme. Gracias a ustedes por estar acompañando. Gracias por el lindo gesto. de a nosotros. Strike, <cheé -han>, <grande> sí. Tarde. Se lleva un a mi don también. Pero no, sí. sido bueno un abrazo En diciembre. Y a los que se van a ir este que les vaya bien. Sí, ah, ya casi no se van. Se va, Ay, no, no, no todavía. No vamos a ir. Allá ah. Tomándonos una puña colada en la playa, le va a mandar la foto día la vez para que vuelva a ir a Puerto Vallarta, ah, pues sí, le va a mandar fotos día a la vez. Pero no sé cómo le van a hacer, pero tienen que ir de vuelta a Puerto Vallarta. sí, tienen que volver a Puerto Vallarta, inclusive ya estamos arreglando un lugar grande, una casa grande para que puedan llegar a la casa. cómo ha cambiado, voy a llorar. Vuela Don Cremas. Llegaron ustedes dos cuadras. Sí, está grande. No, no. es para Ustedes. hasta serio está construyendo con cremas sí. no pero es una casa, no, es una es una casa en serio y ahorita están en mantenimiento y le estamos algando para cuando vayan ustedes ahí caen que vayan todos los cuántos que cuántos no todos, ¿todos? está, ¿todos? está ¿todos? grande tres ah, pisos pues son sí dos vamos, vamos a ir solo por la banana no ya se dice ya se dice Queremos llevarnos a otros lugares, sí, a otros lugares donde no fueron, porque de verdad sí hay muchos lugares más. Sí, hay muchos lugares Lacan, es? que con calma y los llevamos a más ríos y a cosas más extremas. Así. Más ríos, más cascadas, pues. Sí, ca saladco, a a Pero que sea compromiso. Civis, no, que compromiso no, me qutown, me para que vayan. Si dónde va la plaga, va Camarón y si la plaga dice va. Camaron Donde va camarón para Ahí nos vamos mm, al Manzanillo, que es otro puerto que se hace pista en tres horas, que no, hey, no y, lo de, lo eh, conocieron. Ay, no lo conocieron, Manzanillo. Ya de Culiacán nos vamos a Guadalajara de vuelta, pero por la sierra, sí, sí. por donde ella ¿Sí, no pasen. Sí, ¿Sí. Ajá, por la sierra. Ah, si quieren, si quieren que lo veamos por acá que nos vemos. Por donde queda Manzanillo? campo. Y se pasa como una media aldea donde las mujeres Solo, solo. Ah, solo ¿no? ¿no? Exacto. Sí, es cierto. Se da cuenta que pasó uno por ahí y empiezan a aplaudir para que uno llegue a comprar. Ajá. mujeres. Ah, sí. Ah, sí. Ya se fue la Jenny. Sí, tiempo, con la longe, ¿Sí? claro. Ahora a longe, no cualquier... que se va bueno, pues, la lona, bueno, bueno, lo vamos a con bueno, gracias. Gracias, Héctor. Gracias. Entonces sí qué? Hay que llamar a ir. si ¿Sí venir. ir. venir. Sin venir. Ah, le queda chida. Gracias, gracias. De nada, no a Y para ir a ver a mamita. Y para grabar las canciones del canal. Sí, Ah, en serio. Nos está esperando y es de verdad, es una rosada quiere, dice. de la plaga. De la plaga de veras, si se me lo prometen, no. no, si no. dice, no, porque no, ya no. me no, manda? No. Claro qué la... ah, raro que ah, ah, bien, ¿Qué, qué, la ir la... a, me... a la... Qué raro que no a, la... a la... Qué vergüenza. Yo estoy casado, y apenas de Oigan, pero es el... que decía, ahí viene la Jenny y luego, luego, nos Y ahora abraza. ¿Cuándo? ¿Cómo la, a la... ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Tienes el... ¿Tienes? ¿Tienes? Ahora ya que se fue. Ah, que ya me que va para la casa <risa> <en el barrio. risa> si a dormir, <risa> Pero en el que era el día, ya no puede dormir, no no, no ahorita no perdó nada. Ya no Ustedes qué creen? qué es lo que no me gustó de Vallarta? ¿Qué? mucho tope en cada cosa. ¡Ah, sí es cierto! Tienes mucha razón. que íbamos era para que se despertaran. Yo no entiendo el gobierno por qué lo hizo. No tenemos de, ni nosotros, no la creemos, ni sé por qué está necesario. No sé sí, en su vida ponen. Es ilógico. ¿No ¿Qué es un tope? Dice que es un tope. Un cúmulo. Un tope es un tope y una cuadra la otra dice ahí es aquí, a ver aquí tope le decimos otra cosa no, va no, no, no, no estamos esperando estamos esperando la respuesta final de esperando la respuesta final tengo que No quiero hacer unas cosas arriba, estamos bajar a Vallarta Ah. Y, y también invitamos a Londres no, no, para que vaya, vaya también a Vallarta el día que vayan a ver. próximamente cuando vayan a Vallarta no, a Vallarta tengo que irme unos tres días antes porque tengo que ir allá arriba y después voy a bajar no, más bien tú vas a bajar a Vallarta cuando ellos estén allá te va a tocar ahora a usted bajar a Vallarta cuando ellos en Puerto Vallarta Sí, porque la vez pasado nosotros fuimos. Y ya de Vallarta nos vamos a ir al, al, al, al sur. Yo luego al centro y luego regresar a Vallarta. Ah, ya no, no nos vamos a ir al norte. ¿Van a dejar con todo? Sí. <risa> <risa> bueno, la Bonita, ah, pero Bonita la, la vez. calle. Pero que vayan más, Perfecto. que vayan más. Sí, que vayan los que faltan ah, también. va! que se siente estar aquí? Que nos estén grabando de allá para acá. Ah, eso es ¿Por qué? Ah, me siento en un cocinando inverso. Ah. Que como ahorita no, gusta, no, usted está no, no, entre no, no, en el puesto de Camarón y Camarón en el puesto así de, de nosotros, vaya ahorita bolita, es como no sé. en el punto de atención y estamos esperando acá, la respuesta. Se siente como. No, no va, va a venir. Se siente como el hombre al año inverso. exacto. Otra dimensión. Pero él aquí día estaba diciendo allá que ella quiere. Aguila, la vallarta. Aguila, que quería volver. Sí, que dije yo. Mira, que los niños salen en junio de la escuela, así que es todo que la papá iban Irán ayer y preguntarán a él se si quieren ir. Pero, ¿no? pero el problema es que todos están diciendo que quieren ir. va A la hora que diga cada quien paga su vuelo, no Juan. Cuando... ¡No! No, Juan, no digan nada, sabemos que de gratis como sea, se va. No, no, no, no disculpen, no no vale. no, pero yo soy de las que soy la primera en pagarle el, el vuelo a usted, camarada. ¿Cuál vuelo? Sí, del viaje cuando vamos. Cuando hemos ido, decir por favor, antes, decimos, por favor pero que vamos ¿Cómo? a Vallarta, por ir a ver a paula en que te cueste dos mil dólares este ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí, Uy, se, se va, va se va se va se va jonathan a se va? Se, va, se va se va, se va se se se Yo te lo pago, Lo que hace el amor, lo que hace el amor. video lo que hace el amor. Hay que el miedo, ya el todo, he porque yo. Hay la Hay que hay que ir, van a estar libres todos, gente. cuándo va a estar el Ah, Sí. sí. sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí. No, no, la, la, la, casa. Vena, la, casa. la invitación está hecha de parte de Héctor Sí, casa, que está... casa por donde ah, el no, no, quedarse si iba sí a ver Y nos vamos al de Cámero que teníamos el pie de pendiente Ah, de sí, con Rosy dijimos Ah, de Cámero, ahí sí, de Cámero Y hasta el parque listo, el que estaban haciendo por bucería Todavía no, todavía no, va a faltar Vamos a avances, pero todavía no Es que 4K porque imagina el transparqueo Sí, es cierto Sí, pero el que de Cameron ahí está enfrente también, de la se ah, Pero No, no, no, no igual no, por eso no, no se preocupen, no, Sí, sí hay una casa ahí la la completa, completa, completa, completa de de para ustedes, nomás. Y sí, también, ¿También, también, Rosy, de verdad, ella de no veras anhela que vuelvan no, a regresar. Sí, y ya no regresa a ver que Sí, a mí me escribía y me decía eso, pero como yo no mando aquí. Hasta que tenga los 18, si voy a poder ir yo sola. Nunca había visto esta gente llamada a Eli. A Eli ya le dije que nomás a Jenny le firme y yo la llevo. ¡Oye, el diablo! ¿Qué? El Diablo 2 El Diablo. La diabla 2. Los... <risa> bueno, pues muchas gracias de verdad. Sí, muchas gracias por toda la atención y por todo. Que les vaya muy bien. Que y nos traigan. Nos sentimos nosotros muy orgullosos de haberles ayudado. Este... Una... Gracias, cremos. gran evento Ahí estamos, cremos. evento que de verdad fue muy lucido. Les voy a confesar una cosa. <risa> me conecté un poquito a verlo en vivo y en cuanto se terminó el en vivo que se acordaron de que ya habían dejado la cámara Ay. en cuanto le pusieron stop de tener que cuatro mil seis gente se fue a 90000 mil en cuestión de, de 8 minutos fue algo exageradamente inmenso porque en cuanto le pusieron stop a los ocho minutos de que eran cinco mil listas, cuatro mil vistas se fueron a 90 mil. Y en dos, tres horas se fueron como ciento wow. mil. Y yo dije, guau, de en cuestión de, de horas. Tiempo, sí. Entonces, este, yo no entiendo el, el, el algoritmo de, de, de YouTube, no lo entiendo. Porque pues no dan las cifras. Entonces, realmente, yo pienso que lo estaban viendo en vivo más de seis mil. Porque no te puedo decir de seis mil a 90 mil. Entonces, en, en 10 minutos no se puede ser pero no lo entiendo, a lo mejor en vivo lo estaban viendo más de 70 mil. Uh -huh. Y felicidades, Jonathan. Yo sí, creo, felicidades. Es exageradamente grandioso el evento. En lo que fue musicalmente, le decía a mis hijos que los músicos que vinieron muy entregan, buenos eran unos musicazos. Yo inclusive dije, no, pues yo no, yo no quiero sea... cantar. ¿no me dije, chiquito, yo aquí no voy a subir. Y... Yo estaba ya trabajando y cargando, pero ya los músicos. Pum, pum, pum, pum.